La Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Antonio Costas, José Luis Exeni, María Choque Quispe, Katia Uriona Gamarra y Delfonso Mamani y Dunia Sandoval como vocales titulares del ente electoral hasta el 2021, quienes resultaron elegidos tras un proceso de selección en el que se presentaron más de 400 postulantes, pero que en este mes de octubre renunciaron dos vocales, José Luis Exeni y quien ocupaba la presidencia, Katia Uriona. Este martes se informó que se reconformará la directiva con los restantes vocales, dado que hay quórum. Por tanto, nosotros vamos a tomar las previsiones de reconformar la directiva con la presencia de los cinco vocales. En este momento, la licenciada María Eugenia Choque está retornando de Corea. Tenía una, teníamos una reunión muy importante a invitación de la Organización Mundial de Elecciones y estimamos que el día de mañana estarán presentes tanto, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó que la Asamblea Legislativa se ocupará de llenar las vacantes en el Tribunal Supremo Electoral debido a las acefalías existentes, pero que el quórum que existe no afecta en las elecciones previstas para el 27 de enero próximo. El órgano electoral ha manifestado que eh, tiene suficiente quórum para llevar adelante el conjunto de sus atribuciones constitucionales y independientemente de las dos renuncias que ha habido en los últimos días y semanas, celebramos esto, pero eh, para reforzar esta, esta continuidad institucional del órgano electoral, del Tribunal Electoral, y en cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la Asamblea, hemos decidido que en los siguientes días la Asamblea Legislativa va a completar... ...las acefalías del de Tribunal Electoral... ...vale decir, el nombramiento de dos de los miembros titulares... ...y los seis eh, miembros suplentes...